en la primera fase de vacunación en el país. Eso dice la pregunta del día. Así es que, nada, haga usted su feedback, háganos el feedback, denos su respuesta y durante el transcurso del programa le estaremos leyendo lo que usted opina. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí está la pregunta del día. Bien, muy bien. El, ¿Cancelarán a quien incumplan con la fase del Plan Nacional de Vacunación? Eh, vamos a ver. El Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que los miembros de la entidad que incumpla con las fases constituidas en el Plan Nacional de Vacunación serán desvinculados de sus puestos de trabajo. El titular de salud se expresó en estos términos ante las denuncias que existen de que hay miembros del personal de salud que les están administrando la vacuna contra el coronavirus a personas que aún no cumplen con los requerimientos establecidos en la etapa actual del proceso que busca reducir los contagios y las muertes por el COVID-19. Esta advertencia pudiera ser considerada tardía, ya que varios casos de personas que no cumplen con los requisitos de la primera fase han recibido la vacuna contra el COVID. Un ejemplo de ello es el popular artista de bachata dominicano, Frank Reyes, a pesar de que el país se encuentra eh, inmunizando a mayores de 70 años y él tiene 51, por lo que fue acusado de recibir un trato privilegiado, un caso parecido al de la comunicadora Brenda Sánchez, pero también del pelotero de las águilas, ¿cómo se llama el pelotero? Este... La hormiga atómica. Sí, pero bueno, la ya la, la gente Luis sabe quién. Polonia. Luis Poloni. O sea que hay varios casos eh, de figuras conocidas en que se ha violentado ese proceso. Bueno, señores, vamos a ver, Francis. Bueno, mira, yo no creo que esto debe ser un... Yo no lo he visto en ningún momento un problema eh, per se. Habrán personas siempre que tratarán de, de aprovecharse, de no cumplir con el requerimiento y tarde o temprano tendrán que vacunarlo. Eso es una situación ahora, de que el dominicano siempre busca el atajo y una alternativa y el proceso de poder accesar eh, pudiera... Si se, desor si se desorganiza, pudiera causar un caos, como lo ha sucedido en otros países. Y ustedes recordarán que el eh, gabinete de un gobernante se fue a vacunar primero antes que la población, y eso trajo consigo eh, un tanto de resquemor. Pero en lo particular, lo de Polonia, Frank Reyes, eh, pareciera que está en la, en la sangre nuestra, en, la, en el ADN nuestro, la indisciplina. Y lo que creo es que esa indisciplina ya debe ser superada con las medidas y que el personal médico que está dispuesto para estos temas con la cédula pueda identificar quiénes tienen acceso en esta etapa. Y nosotros como sociedad tenemos que vernos en ese reflejo no, no, no replicar, no replicar, porque ya el Estado no ha, no ha garantizado de que todos vamos a ser vacunados. En lo particular, ustedes saben que yo di mi opinión al inicio y estoy evaluando cómo ese, se desarrolla la vacuna en términos de la efectividad, en términos de, la, eh, de comportamiento entonces colectivo en la República Dominicana. Ya veremos, pero creo que ya es un asunto de Estado. Si es un problema de Estado la salubridad pública, ciertamente que he estado reflexionando porque todos vamos a tener que asumir la responsabilidad de hacerlo. No puede ser que entonces luego hayan algunos cuantos que habrá que decidan no ponérsela, con habitar entre nosotros y serán vectores ...de infectación a lo que ya se han inmunizado o lo que han tenido la, la dosis correspondiente. Entonces, no repliquemos el desorden, no repliquemos la desobediencia eh, pública civil, sino que como una situación de Estado... ...que todos sabemos que aún es crítica y que hay lugares en el país que se han desarrollado, ayer lo decía eh, el director provincial, que tienen un, un, un incremento, ¿dónde fue? En uno de los, de los municipios. En, Ostos. en Hostos. En Hostos sí. Entonces, es aquí, cerquita, y nosotros fuimos en pandemia eh, eh, el, la ciudad de mayor incidencia. Entonces, respecto a este tema, ya lo que se aprovecharon, que se vean que, que padecen de la situación del, del dominicano, que siempre nos queremos aprovechar, y seamos pacientes y no convirtamos este proceso en un desorden. Ok. Eh, Yerian. Miren, este, la cultura dominicana está llena de tigeraje, y cuando digo tigeraje, ustedes, todo el mundo sabe a lo que yo me refiero. Aquí... El dominicano quiere ser primero en todo menos en pagar. Quiere ser primero en todo menos en hacer lo correcto. Y eso es parte de nuestra cultura ya, lamentablemente arraigada en la mayoría de los dominicanos. Usted va al banco a hacer una fila y si usted se descuida se le pasa garante Sabiendo la persona, usted por ejemplo va a cualquier institución, ahora, ahora que se está haciendo mucha fila, y desde que usted mira para un lado, inmediatamente alguien se le cruza en el frente y eso está provocando una discusión. Pero cuando usted va manejando, ¿por qué la República Dominicana es, es el primer país del mundo con mayor cantidad de accidentes de tránsito y de muertes por accidente de tránsito? Precisamente por eso. Usted va, a, eh, por ejemplo, está en una cola y usted ¿pues está seguro que algún dominicano, porque no son haitianos, ni venezolanos, ni puertorriqueños, se le va a pasar eh, por la vía contraria porque quiere ir primero. Eso es parte de la cultura dominicana, lamentablemente. Y siempre van a haber gente que se van a prestar a eso. Esta persona que se vacunaron eh, sin tener la edad de los 70 años, utilizaron su influencia. Ya eh, lo decía Amado, el caso de Frank Reyes. Imagínense usted, Frank Reyes va a un centro clínico, mírenlo ahí, tienen la vacuna, ¿y qué van a hacer con Frank Reyes? Ponérsela, porque es una figura, tiene influencia y es lo que normalmente se utiliza. Pero con Luis Polonia igual. Y así sucesivamente con todas las personas que tienen. Pero señores, miren, estos son los que salieron. <ríe> Hay miles de gente que usted no lo sabe. Yo conozco amigos que se vacunaron. Y yo también. Que se vacunaron. Me dijeron, bueno, yo me vacuné. Yo estaba en el lugar ideal, en el momento ideal, y me vacunaron. ¿Y qué se va a hacer? Porque lamentablemente es así siempre va a existir, por lo menos en la República Dominicana, no sé de otras culturas siempre va a existir el tigre dominicano que aprovecha una coyuntura para sacar un beneficio, porque lamentablemente aquí venimos así, hemos sido formados así, y hasta que no saquemos, hasta que no recetemos la sociedad, que no va a suceder con esta, sino con las nuevas, por ejemplo, con los niños, que eh, trabajemos con los niños para que no eh, sigan repitiendo este patrón, si no se hace así, la República Dominicana, por lo menos en ese sentido, no va a cambiar. Este es el país donde tú quieres que, sea, que se cumpla la ley, pero tú quieres un chance. Tú quieres que haya orden, pero tú quieres que, que te dejen pasar eh, eh, en el desorden. Y entonces, lamentablemente, esto no va a dejar de suceder hasta que nosotros resetiemos la sociedad o no olvidemos de esta y trabajemos en una sociedad nueva con los niños, eh, tratando verdad, de que este tipo de situaciones no se den a futuro. Bueno, eh, yo pienso que eso no es para, para hacer una alaraca, como ha dicho Francis, pero no deja de ser preocupante que nosotros tengamos a la altura en que estamos en el tiempo, estamos en pleno siglo XXI, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, las películas que tú veías en el cine de ciencia ficción se ubicaban en el siglo XXI y ya estamos en él. Y muchas cosas que se hacían se ubicaban en este tiempo. Lo que quiere decir que nosotros hemos ido desarrollando una sociedad en medio de un mundo que a su vez se va desarrollando en muchísimos aspectos, pero nosotros no hemos cambiado cosas fundamentales, como por ejemplo el respeto al espacio ajeno, el respeto a tu, a tu turno, digamos, al hecho de que tú llegaste primero y debes irte primero. Nosotros no hemos, no respetamos, por ejemplo, el hecho de que a pesar de la influencia que tenemos, la queremos usar, es una manera descarnada y trujillista de usar tu posición en un momento dado. ¿Tú ves? O sea... Eh, tú llegas a un lugar y hay una fila y tú quieres que te meta el que está ahí dejando pasar gente sí. que te meta delante de todo el mundo porque yo soy fulano de tal entonces eso es algo que hay que cambiar por supuesto esto es una sociedad que ya no y tú lo ves que eh, tenemos como tú decías el cinismo de que queremos que la ley se cumpla pero que nos den un chance Claro. entonces estamos hablando de dos cosas antagónicas al mismo tiempo que la deseamos y la preferimos entonces, yo pienso que es hora, que es tiempo ya, de que esta sociedad comience a aprender de que debemos de respetar las, las, las normas que se han establecido para realizar cualquier cosa, para realizar cualquier asunto. Lamentablemente, el gobierno actual es el gobierno de la contradicción. El gobierno de el, donde dije digo, dije Diego. Pero cómo así, explica Pero, eso. Claro, pues tú no oyes lo ¿Qué que... ¿Qué tú dice? has querido decir con el gobierno de la contradicción? Claro, este gobierno te dice una cosa ahora y ahorita te dice otro, te dice otra, otro miembro del gobierno. Ah, bueno. Tú no has visto lo que dijo, eh, dice aquí en el periódico, el que el miembro del equipo de vacunación que, que viole la norma... Eh, será suspendido, sacado, este, des, eh, ¿cómo que dice? Cancelado. Eh, no, no no dice cancelado, desvinculado. Desvinculado. No sé que utiliza, un eufemismo que se utiliza ahora para cancelarte, pero sí. bueno, es lo mismo. En cambio, el mismo ministro eh, para, Fue dice para sustituir, para, para no que, decir, te votaron. El mismo ministro dice que gente de, de, de, de, de 68. 68 años lo Dos puede vacunar. Y entonces, ¿en qué estamos? Sí. O sea, y, yo y si lo que digo... Si uno de 67, también vacúnenlo. Claro, entonces yo lo que digo es, diferencia esas señales indican, ¿Cuántos señores meses que a mí del de gobierno, mes? esas señales indican, primero, inmadurez, segundo, incapacidad, incapacidad, tercero, falta de programación, falta, falta de, de, de planes previos a hacer las cosas, Aquí todo el mundo hace lo que le da su maldita gana o como entiende que es que deben hacerse las cosas Ay. independientemente de que el presidente mismo haya dicho que el, que el maco es peje. <risa> sí. Porque nada, Iván. Exacto, el maco es peje. Ahora tú lo ves cuando Pero son... entonces viene el director La de agricultura y dice, no, chiquito. el maco no es peje. Sí. <risa> Porque los pejes no cantan y el maco canta. Mira. O sea, es... cuando te planteo esto, lo que te quiero decir es señores, ya un, una, una gente no puede ir al Estado a improvisar nosotros no podemos seguir improvisando y menos desde el Estado que improvisen los otros, pero el Estado no, usted no puede decir un día una cosa y otro día otra primero era solo lo de 70 bien, perfecto, después el que vaya acompañando al de 70, aunque También sea lo un niño de 14 años un joven de 14, 15 años, lo vacunamos pero es lógico, si cohabitan en el mismo techo pero, tiene, pero eso debe ser una política definida exactamente. No que tú lo esté cambiando Eso es lo que quiere decir, Amado Tiene que ser una política óyeme, definida de Nosotros no podemos seguir, Francis, con la el prioridad. perdón tuyo No podemos seguir en un país en que la carga se arregle en el camino claro No hay forma de seguir en, en pleno siglo XXI Ya Mira, estamos a dos décadas del siglo XXI, señores sí. 20 años del siglo XXI Y a XXI. propósito de improvisación, saludo al ministro de Educación <risa> Un Man, abrazo fraterno al ministro de Educación. A, a propósito, a propósito no quepo, de improvisación. No quepo aquí, la barriga no me deja. Mira, mira <risa> la, <risa> la priorización de la vacuna, va la, la priorización de la vacuna de forma escalonada tiene su sentido. Diseñada así para ir reduciendo claro. la mortalidad en los más vulnerables. Y debido a que hay una escalada de entrega, y ahí viene la situación del dominicano. De esta camada, no se sabe si lleguen las que vienen para el 15 o para el 20. Pero Entonces, es probable esa. que se crean una serie de situaciones. La de Fran Reyes y Polonia, quisiera yo asumirlo, que fue un, un impacto para producir el interés en la población a vacunarse. Pero yo sabía pudiera. que no le tocaba. Sí, eso pero. Fue, eso fue un aviso público, pero, Francis. O sea, no fue un pero, secreto que le tocaba a No, claro a que no. Se, se, se no lo estoy defendiendo. Me estoy diciendo. Que era lo de 70 años. Claro. Por ejemplo, mi mamá cumple año ahora, el día 12. El ajá. día 12, muchachos. El día 12 ajá, de marzo. Ajá. Bueno, qué sí. sé yo. Es ahora en marzo. <risa> Pregúntalo a tu hermana eh, por ahí, por sí, ahí. Sí, le voy a preguntar a mi hermana. El día 12 de marzo, ella no puede ir a vacunarse. No puede, lo va a cumplir ahora, fíjate tú, pero no puede porque no lo tiene cumplido. Se supone que cuando le va cuando Pero lo si ya a te dieron la ese. oportunidad que lo de 68 se va falta dos El que sí, le falta dos días, el que le falta, que que que día. que le falta dos días, ya cumplió. Pero tú tienes que Está ser. dentro del año. Tú tienes si que tú que en la cédula reglamento, lo ves. Sea si un mira, reglamento que te dice, mire, lo de 70 hacia arriba. Mira, usted no tiene 70, usted no cumple. no de cumpleaños. De cumpleaños pues mira, un asunto. Cuando yo hablo de, de, este, de este sistema, de este proyecto de vacunación. Ah, me la ponen a mí. No, porque sí. vaya mi hermana. Mira, eh, mi hermana que vaya. Este proyecto, sí. sí. Este Salud, proyecto de vacunación, que es. No vaya tú. Que te vuelvo vaya. y repito, es un proceso que poblacionalmente a ser de los últimos. debe ser acogido. Porque es una situación de Estado que no ha mantenido durante que, un año. Que no, que es el 19, y, me dice mi hermana. Ah, tú ves. La que cumple años es ella el 12. Entonces, ah, qué, cuando, cuando esto sucede, cuando esto sucede, <risa> habla muy mal, vuelvo y repito, de esa cultura de la dominicanidad en todo. Nosotros le buscamos un bajadero de cualquier forma. Y, y fíjense esto, señores. Ustedes <risa> recuerdan el momento de cuarentena. ¿Cómo nos comportábamos? Aquí habían personas que prácticamente no le daban espacio a otros que fueran al supermercado. Sí, había gente que barrían con todo. Que querían era... Eh, no que, dejar nada. Que iban con un camión y lo paqueaban en el frente ahí. Entonces, bueno. óigame hasta donde debemos, nosotros llegamos. Y si nosotros no cumplimos con este, con este plan de vacunación... Daría muestra y el Estado daría muestra de que en poco tiempo no tendríamos más vacunas. Es como si quien dice o no la ponemos ahora o nunca. Entonces es, ese mensaje hay que quitarlo de la, de la franja eh, programada mira, de, de la población y seamos pacientes y cumplamos mira, con ese deber de vacunarse, pero en el lugar, en el momento. que corre. Yo creo que el gobierno, y no quiero yo, ¿verdad?, con esto eh, entrar en contradicción con el Ministerio de Salud Pública, pero yo creo que el gobierno falló en lo que tiene que ver con la prioridad. Es decir, una persona, aunque tenga 45 años, si tiene alguna comorbilidad pero y eso le da está, COVID, eso fácilmente claro. se lo lleva. Sí. Aquí hay muchísima gente joven, joven, ¿verdad?, que le dio COVID, que murieron porque tenían una comorbilidad. Entonces, debió ser... Personas de 70 años y eh, de cualquier edad, si tienen algún tipo Pero de comodidad, es que de acuerdo a un grado. por ejemplo, Desde el no, principio no, se eh, vio no. que la, lo que tenían situaciones de salud se le priorizó. No, dice principio. de 70 años. Sí, lo no, que no, debió no. ser fue personas de 70 años en adelante y aquellos Me que tienen, por que ejemplo... fueron los primeros, junto con, con la primera línea, los que tenían... No, no es que ya. se vacunó al personal de salud primero, luego se comenzaron a vacunar y los maestros, naturalmente, porque hay una hay una hay una intención de abrir las escuelas, pero debió ser las personas mayores de 70 años y aquellos que tienen algún tipo de enfermedad crónica como la diabetes y como la hipertensión arterial por ejemplo eh, debió ser así porque hay gente que tiene el riesgo de contagiarse que no han sido vacunados que tienen menos de 70 años y que pueden morirse recuerden ustedes que la media de la muerte anda en los 63 años mira tengo la entendido la media por covid tengo entendido que en el colegio médico dominicano están vacunando a todo el mundo no importa la edad es muy probable que se trate de médicos ahora. es muy probable que se trate de médicos exclusivamente ahora yo, yo, eh, yo pienso que indudablemente hoy, eh, eh, independientemente de todo donde quiera que estén vacunando deben cumplir con las normas no puedo acusar al colegio médico dominicano de violentarla porque no sabemos si se refiere a médicos y los médicos, me imagino dentro que dentro de si la del colegio médico de los médicos. Exacto, sí, pero puede ser que también vacunen a los hijos de los médicos, a los. ¿tú entiendes? Ay, Ñe, Ñe, no va a pasar. Lo sí, que sea, no pasa que no, te lo van, no, no, no, no lo van a publicar. Exacto, claro. Que Saludo sí, a mis claro. amigos que mira, ya se vacunaron y que me dijeron, mira, yo me vacuné. Y tengo tres días que no puedo tomar. Yo no lo voy no lo a digo, lo No puedo tomar en tres días sí, Ustedes pero... vieron al señor de como de, ocho, de 70 años Hay que, que le... vacunarse un lunes Que lo, que lo, que lo Y cómo, Aquí y como, usted se te siente Oye, ¿cómo usted se siente? Bien bueno. Y usted eh, Va a estar pre preparado para hacer Atención Y cuando le dicen Usted sabía que no debe tomar durante tres días ¿Y cómo usted me pone esa vaina? Atención